Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, soy el Chivo y aquí estamos en Corea del Sur Haciendo un video que ustedes me han pedido mucho, que no tiene nada que ver con el contenido que he hecho últimamente relacionado al K-Pop Pero que yo sé que es muy importante para ustedes y por eso estamos aquí y lo vamos a hacer Vamos a hablar sobre cómo se es estudiar en Corea del Sur, cómo es estudiar idioma coreano en Corea del Sur Cómo es hacer el pre y el posgrado acá en Corea del Sur Y también resolver algunas de las dudas o inquietudes que ustedes tienen cuando me escriben al Instagram Ya saben que eh, yo leo todos los mensajes siempre, entonces como que siempre están ahí así como ¿Cómo estudiar en Corea? ¿Cuánto pagáis? Y como ¿Sabéis qué? Hagamos un video, hagamos pero antes les recomiendo que por favor acá abajo hay el botón rojito que dice sexymente suscríbase entonces usted lo apriete y chuchu chu! Y se va a suscribir y va a poder ver todas las estupideces que yo hago en mi canal, que no son más que estupideces, pero que el día de hoy nos vestimos de gala. Bueno, no tanto de gala en japonés, más encima Un poco más serio. Claro, un poco más serio nos pusimos hoy día porque vamos a hablar de temas que realmente son muy necesarios para la sociedad actual, que tiene que ver con la educación y también con el sueño de muchas de ustedes, que es estudiar acá en Corea del Sur. Vamos a ver este video. Hola, soy Macarena, eh, soy traductora y estoy estudiando acá con Esteban Corea. Eh, estoy estudiando un máster en estudios coreanos en Hancock University of Foreign Studies. Espero que nuestra información les pueda ayudar mucho. Yo igual que la Maca también estoy estudiando acá mi posgrado, yo soy sociólogo, estudié Sociología en Chile, pero estoy haciendo mi, mi posgrado acá en Corea del Sur de Administración Pública. Toda la información que ustedes van a encontrar acá es una información un poco más general. Cada universidad tiene un sistema de admisión totalmente diferente. Al momento de postular a cualquiera de las universidades que ustedes quieran, van a tener que siempre ir a la fuente primaria, que vendría siendo la página web de esa universidad. Probablemente si en este video en el 2018 le estamos entregando alguna información, en el 2019 esta información puede ser modificada. Eso también es muy importante que lo tengan claro antes de comenzar a ver este video. Hay opciones para venir a ser un estudiante acá a Corea. La primera opción es venir como estudiante de idioma coreano. En general, los cursos de idioma coreano pueden ser de 3, 6, 9 y 12 meses. Los cursos de idioma co coreano tienen como finalidad, en el fondo, alcanzar cierto nivel de coreano. En este caso, como nosotros, para poder alcanzar un nivel 3 de topic. La prueba del TOPIK es una prueba que certifica tu nivel de conocimiento del idioma coreano. Está dividida en TUTGI, que es tu tu nivel de habilidades en audición del idioma coreano, Segi, que es eh, nivel de habilidades de escritura del idioma coreano y Ilki, que es tu nivel de habilidad de lectura coreana. Para venir a estudiar el idioma coreano acá a Corea, eh, generalmente uno tiene que postular directamente a la universidad o a la institución donde uno quiere venir a tomar el curso coreano. Entonces, lo que básicamente uno hace es entrar a la página, descargar como el form, como la... La ficha de aplicación Tú llenas esa ficha de aplicación Y obviamente mandas todos los documentos que ellos te piden Te piden, eh, no sé, certificado de eh, término de estudios Por ejemplo, si tú ya terminaste tu carrera de pregrado Por ejemplo, tu carrera de la universidad Tienes que mandar ese título Ellos también te piden mostrar en una cuenta bancaria Que tú tienes 3 mil dólares Que son un presupuesto mínimo Para poder subsistir en Corea durante tu eh, eh, estadía Ya sea de tres meses a un año Por ejemplo, a nosotros nos pidieron exámenes médicos claro. Un chequeo completo de, ex, uh -huh. eh, de médico y es como ¿para qué lo necesito para el claro. pero te lo piden finalmente te, te dan un checklist una sí. lista de todos los certificados y los papeles que tú necesitas presentar, así que mucho ojo con eso. Básicamente el proceso es, uno manda todos los documentos que la universidad te pide, uno hace el pago inmediato del semestre completo que uno va a estar acá en Corea, además manda esta prueba de que uno cuenta con estos 3 mil dólares en la cuenta bancaria, y una vez que uno manda todos esos documentos, la universidad los revisa y te mandan algo que se llama la invitation letter, que es como la carta de invitación o la carta de aceptación, entonces tú con esa carta finalmente tú vas al consulado de Corea en tu país y tú vas y pides la visa, la visa es un pequeño papelito que se pega en el pasaporte y que básicamente dice que tú puedes estar en Corea durante 3, 6 meses o hasta un año estudiando el idioma eh, coreano que es el proceso del que estamos hablando ahora Ustedes se preguntarán ¿cuánto cuesta un curso de idioma coreano? Bueno, acá tenemos los, los precios por semestre en hancock University of Foreign Studies y en Seoul National University por semestre, volvemos a recalcar. Y también se preguntarán, ¿puedo trabajar mientras estoy estudiando el idioma coreano? Sí. Se puede trabajar, pero solamente 20 horas a la semana en un trabajo de tiempo parcial. También es súper importante recalcar que el trabajo tiene que ser aprobado por la oficina de inmigración coreana. Si tú cuando quieres postular un trabajo, vas a tener que ir a la oficina de inmigración coreana y decir en el fondo, mira, quiero trabajar en esto, es posible que yo pueda trabajar en esto, y ellos van a hacer el chequeo y van a decir, ok, puedes trabajar en esto. Bueno, como les dijo la maga, esta es la primera forma que tienen de venir a Corea a estudiar, que es como aprender el idioma coreano, que también no es malo, mucha gente lo hace. Mucha gente viene a estudiar el idioma coreano antes de venir a estudiar una carrera. Yo siento que también sirve mucho para, como tú dijiste bien, eh, acercarse un poco más a la cultura. Claro, adaptarse. Exactamente. Segunda forma que tienen de estudiar acá en Corea es ya haciendo eh, nuestra carrera universitaria que es cuando ya salimos del colegio, de la preparatoria y ya queremos ir a estudiar eh, la carrera que en el fondo va a guiar nuestro futuro Tienes que tener en cuenta de que hay universidades que te van a pedir el topic Pero hay universidades que te piden el topic para poder entrar a la universidad para estudiar tu pregrado eh, Por ejemplo, ¿qué universidad te pide nivel 4 para entrar a estudiar? Pero hay otras universidades que no te piden O por ejemplo también hay universidades que piden eh, Esta prueba en inglés, ¿cómo se llama? Eh, Tufel. El TOEFL Te piden el TOEFL para poder eh, escuchar las clases en inglés Porque eso también es un punto súper importante sí, que Hay algunas universidades que dictan todos los cursos en inglés O mitad inglés, mitad coreano Entonces no es necesario que tú sepas Que tengas nivel 6 de coreano para poder estudiar en la universidad de acá También puedes tener un cierto nivel de inglés y puedes estudiar tu carrera en inglés Ahora también les vamos a ser súper, súper realistas Si ustedes no hablan nada de coreano Y no hablan nada de inglés Yo no gastaría 10.000 dólares honestamente Para venir a estudiar a Corea Porque sé que no voy a aprender nada en el fondo O sea, si fuera por eso mejor vente me de vacaciones Pero mejor prepárate un poco antes Toma un curso de inglés quizá Un curso de coreano Y para poder llegar con un poco más de conocimiento en el idioma Ya, yeah, ok, me gustó el tema Tengo un inglés más o menos apto tengo también un coreano más o menos básico sé leer alguna cosita que otra eh, quiero irme a estudiar mi carrera de pregrado eh, ¿cómo lo hago? bueno, el sistema es muy parecido a lo que ya les comentábamos en, en el tema del curso de idioma pero aquí hay muchos más papeles nuevamente les digo, va a depender la universidad los requerimientos que ustedes le pidan pero en ámbitos generales lo que más te van a pedir es tu diploma tu cartón de que terminaste tu high school, tu preparatoria. Tu certificado de calificaciones. Hay universidades, como les dije, que te van a pedir el topic, un nivel coreano mínimo. O hay otras que no, simplemente. Y las universidades, por petición de la oficina de inmigración, le piden a todos, su, a, a todos sus estudiantes, perdón, mostrar, demostrar una cuenta bancaria que tenga 20 mil dólares. Donde se muestre que el estudiante posee ese dinero para poder eh, mantenerse durante los posibles 5 años que dure su carrera acá en Corea del Sur. Obviamente hay universidades que tienen algunas excepciones, hay algunas becas, quieren ver si pueden postular alguna beca o no. Tienen que siempre ver el proceso individual de cada universidad, porque las becas dependen de cada universidad, al igual que en sus países eso ya no es un tema genérico una vez que tú tienes todos tus documentos tú los mandas a la universidad, la universidad ve tu aplicación, revisa que todos los papeles estén en orden y te mandan nuevamente como les digo, esta carta de invitación uno teniendo esa carta de invitación, uno ya puede ir a la embajada de su país, al consulado y decir, mire yo voy a ir a estudiar a Corea la universidad me aceptó, me puede dar la visa para irme a Corea a estudiar felizmente entonces ahí en la embajada de Corea te van a pedir tu pasaporte, te van a pegar el papelito encima del pasaporte, te van a decir, bienvenido a Corea usted va a poder irse por Dos años. ¿Por qué? Porque la visa que te van a dar como estudiante es una visa que dura dos años porque cada dos años ellos tienen que ver que tú estés haciendo un desempeño académico bueno para que ellos te puedan renovar la visa cada dos años mientras estudie tu carrera. Ahora ustedes se van a preguntar por qué solamente dos años y no me dan los cinco años al tiro. Es lo que pasa que mucha gente ha hecho mal uso de la visa de estudiante. Mucha gente viene eh, a Corea en el fondo y pueden pensar de que se van a querer quedar para toda la vida. Entonces dejan de estudiar. Y como ya tienen la visa, en algún momento fácil. Entonces como que por eso se limita por dos años para evitar cualquier eh, mal uso de este, este documento La duración de las carreras universitarias acá en Corea tiene promedio de 4 a 5 años Ustedes se preguntarán cuánto cuesta estudiar acá una carrera en Corea mm. Cuando tú postulas a una universidad aquí en Corea tienes que pagar para poder postular Varía entre los 60 y los 150 dólares O sea, pagar solamente por mandar los documentos. Por mandar tus documentos a la universidad, exacto <risa> Y una matrícula tiene un valor aproximado de 1.000 dólares. Además, en pregrado, por semestre, por estudiar una carrera humanista en Seoul National University, por semestre deberías pagar 2.200 dólares. Cook University of Foreign Studies es una universidad privada y por semestre sale $3,270 dólares. Eso quiere decir que son más de $6,500 dólares al año. ¡Wow! Muchísimo. Es Muchísimo dinero. ¿Puedo trabajar mientras estoy estudiando mi carrera de pregrado? Y la respuesta es sí. Y es al igual que en el curso de idioma coreano, se pueden trabajar 20 horas semanales, pero con aprobación previa de la oficina de inmigración. La tercera forma de venir a estudiar acá a Corea del Sur es haciendo tu posgrado o tu master o tu PhD, tu doctorado, etc. Este caso es el que estamos haciendo nosotros, porque nosotros ya terminamos nuestra carrera de pregrado de la que nosotros estábamos hablando anteriormente y ahora estamos haciendo nuestro posgrado. El posgrado básicamente es la especialización en alguna área, eh, no los 5 años como en pregrado, pero son 2-3 años que uno estudia extra a lo que ya estudió para poder ser un poco más pro capo, no sé cómo quieran ustedes, pero así como para estudiar un poco más. Y y también para tener obviamente un nivel académico un poco superior ya que estos días la competencia está tan al pie del cañón eh, los posgrados aquí en Corea se dividen en máster y doctorado el máster son los estudios que tú sigues luego de haber terminado tu carrera universitaria tienen una duración aproximada de dos años son aproximadamente tres cursos por semestre y escribes una tesis claro. luego viene el doctorado cuando tú terminas el máster y quieres seguir estudiando claro, duro. además puedes hacer un doctorado claro. que tiene una duración aproximada de años. Eso quiere decir que tú estudias en el colegio, yeah. luego en la universidad, yeah. luego un máster y por si no fuera poco, ¿Poco? un doctorado. Yeah. O sea, estudias toda tu vida. Oh, Esa gente no sé cómo puede... Bueno, para postular al posgrado, algunos de los documentos que te podrían pedir serían el formulario de postulación, uh -huh. un certificado de notas con un requerimiento mínimo de notas para poder entrar a las, a, a las distintas universidades, eh, un certificado de nivel de idioma, puede ser de coreano o de inglés, uh -huh. como ya lo hemos hablado y documentos que certifiquen tu estabilidad económica vale decir que te puedas sustentar durante ah. todos tus estudios y además puedas sustentar tu vida aquí eh, en Corea luego de que te aceptan para tu posgrado Vas de nuevo a hacer los trámites de la visa Al consulado uh -huh. de Corea En tu respectivo país Y aplicas para la visa de estudiante nuevamente De dos Bueno, hablemos un poco de los costos de los posgrados Por ejemplo, un Master Degree En Seoul National University Del área humanista eh, Costaría aproximadamente mil dólares Y en hancock University of Foreign Studies Cuesta aproximadamente mil mil100 dólares O sea que al año serían Aproximadamente 8.200 dólares sí, Exacto un Posgrado, 8 mil dólares. O sea, weven, con 8 mil dólares me compro un auto, no uno, dos, tres, veinte autos. Me compro, me puto explicas. Además de los valores que, de los que ya hablamos para poder postular el valor de la matrícula y el valor por semestre de tu carrera. Más lo que tienes que pagar para mantenerte. Para vivir a a, a, claramente, Entonces se preguntarán cómo lo hacemos nosotros. Claro. Bueno, lo podemos ver en otro vídeo. Sí, hagamos otro vídeo de cómo es nuestra experiencia acá en Corea, porque yo creo que también les va a servir mucho eso bueno como podrán ver en este video les quisimos dar algunos tips como de poder estudiar acá en Corea del Sur Sabemos que en un inicio Es un poco impactante, un poco quizá Difícil de creer, como obviamente los precios Son muy elevados, etcétera, pero chicas Siempre se puede, y algo que yo siempre he rescatado De la gente que viene acá a Corea Es de que han sido perseverantes, de que han Trabajado duro, de que han ahorrado dinero Y han podido venir tanto a estudiar, o ya sea de turista Etcétera, etcétera eh, Recuerden también que toda la información que nosotros les dimos Nosotros la sacamos de una página que se llama www.studyingkorea.go.ke esta información, como que tiene información que proviene de la Oficina de inmigraciones propiamente tal, y siempre va a estar cambiando según la regulación del de país entonces probablemente la información que nosotros les demos en este video en un par de meses más con el nuevo cambio de ley o de regulación vaya a ser modificado, entonces por eso es súper importante que a la hora de postular a una universidad usted vaya a ver todos los requerimientos que esa universidad les pide los lea detalladamente cada uno de los documentos que ellos le pidan ustedes vayan haciendo como un checklist como lo hicimos nosotros. De esa manera, ustedes aseguran de que el proceso de postulación que ustedes estén haciendo, esté haciendo de la mejor eh, manera correcta. Siempre traten de eh, ver las cosas con antelación, tomarse el tiempo que tengan que tomarse. No piensen que Corea es el destino final de sus vidas siempre. Vean también la posibilidad si quizás en otros países también le pueden entregar excelente oportunidades. Vean también si pueden trabajar antes de venirse a Corea para poder venir también con algún dinero por cualquier eventualidad. Tener en mente eh, que Acá el costo de vida es muy caro Pero también que la exigencia también va a ser muy muy dura Si mucha gente ha venido a estudiar a Corea Y lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, se ha titulado y todo ¿Por qué ustedes no podrían hacerlo? Claro, exactamente Así que todo va a la confianza de cada uno Y puede que al principio sí cueste un poco adaptarse Sea un poco difícil, el cambio de la sociedad, etc. Pero todo se puede, hay un proceso de adaptación Y luego ustedes van a disfrutar plenamente de estudiar en el extranjero Este video básicamente lo hicimos porque ustedes lo pidieron que ustedes me escribieron mucho los comentarios de los videos anteriores Oye, chico, lo de los estudios, lo de los estudios, lo de los estudios y aquí está Así que eso, pues, agradecerles por habernos visto eh, Como les dijo la maca, eh, confíen en ustedes mismos Como dice la sagrada doctora Apolo Ande con cuidado, edúquese lo más que pueda Ya sea en Chile, en Corea o en cualquier país de Latinoamérica Respete para que lo respeten Y que Dios lo no después Recuerde suscribirse a este canal acá abajo Activar la campana ¡pim, pim! Darle un <risas> me gusta O un chubayo, como dice la naluz families